Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Flutter Tips donde vamos a estar viendo algunas mejoras que tuvo el lenguaje Dart para hacer interfaces visuales. La idea es ver para qué caso nos puede servir cada una de estas mejoras para poder escribir un código más limpio. Para este tip vamos a trabajar sobre esta aplicación que se ve a la derecha. Suponemos el caso donde queremos armar una interfaz que tiene muchos ítems donde hay un header, un footer y muchos elementos y estos elementos que yo acá los estoy representando como un array, no necesariamente son estáticos sino que pueden venir de una base de datos o de una petición web, tenemos dos métodos de ayuda que nos generan el header y el footer y vamos a ir viendo cómo se construye esto hoy en día, si tuviéramos que hacer esta pantalla hoy en día con las herramientas actuales lo que necesitamos es una columna que tiene muchos ítems y como estos ítems los tenemos que agregar de manera dinámica, porque suponemos que no son fijos. Tenemos que hacer cosas del estilo de crear una lista, agregar el header, iterar sobre los elementos dinámicos e ir creando widgets para cada uno de ellos. Y por último, agregar el pie. Esto viene funcionando, no es gran cosa, pero genera todo este ruido para poder generar ítems. En el caso, de, por ejemplo, de que alguno de estos ítems tuviera una fila y esa fila también fuera dinámica, todo esto se empieza a complicar cada vez más, porque tenemos que ir generando un montón de listas intermedias. Para solucionar eso, una de las primeras cosas que agregó Dart 2.3, que lo podemos usar a partir de Flutter 1.5, es lo que se llama el operador Spread o de dispersión. Eso lo que nos permite hacer es, por ejemplo, generar una lista solamente con los textos que vienen de manera dinámica y luego cuando vamos a generar el array para el atributo children de la columna podemos declarar en el mismo lugar el header, el footer y como ven acá tenemos el items que es una lista y tiene tres puntos adelante, esos tres puntos es el operador spread que lo que le dice a Flutter es que tome todos estos ítems y los separe de la lista y los considere como si fueran ítems de esta lista tradicional. Si yo acá por ejemplo le digo que usemos la implementación del problema y reinicio, como ven no cambia absolutamente nada. Si yo acá quiero hacer un pequeño ejemplo donde tenemos una lista del número 1 y 2 y queremos hacer una lista que sea el número 3 y 4 y queremos que tenga el 1 y 2 adelante, podríamos hacer algo de esta forma. Entonces con esto le decimos que tome los elementos de la lista B y los agregue como prop Si yo hago un print del objeto C y vuelvo a correr esto, como ven esto es una sola lista que tiene cuatro elementos que es distinto a si yo no pongo los tres puntos que tengo una lista que tiene una lista y luego dos elementos. Esto es muy útil cuando tenemos que trabajar con listas anidadas que queremos aplanarlas. Igualmente estamos generando una lista intermedia que puede tener consecuencias no deseadas, por lo tanto en lo posible deberíamos poder eliminarlas por completo. Entonces es lo siguiente que agregaron es que ahora tenemos un operador for dentro de las listas. De esta manera, en lugar de tener que crear esta lista de ítems acá arriba, lo que podemos hacer es agregar nuestro header, ejecutar un for, en este caso la sentencia es for bar, el nombre de la variable que queremos usar dentro del for, in la colección, y esto va a retornar un widget y ese widget va a ser agregado a la lista sobre la cual estamos trabajando. De esta manera, si yo uso la implementación número 3 esto nuevamente produce el mismo resultado si yo comento el encabezado desaparece para que se compensen que estoy ejecutando este código y de esta manera es mucho más simple y no requiere listas intermedias. Acá me está tirando un warning porque yo debería decirle de alguna manera qué versión mínima de Dart necesito para que si ustedes corren el código, por ejemplo, no tienen actualizado Dart, les tire un error. Pero es un warning nada más. Y por último, lo otro que, que se agregó no tiene que ver tanto con iteraciones, pero sí que tiene que ver con ítems que son condicionales. Si yo acá por alguna razón pongo null, esto me va a traer un error porque yo no puedo pasar widgets que sean null lo que pasaba antes es que si yo quería poner un widget condicional tenía que tener una lista intermedia con el nuevo cambio a partir de ahora lo que nosotros podemos tener así como tenemos el for tenemos el if que si se cumple la condición agrega los widgets que se declaren a continuación y si no se cumple la condición no agrega nada última no es que una, no, no agrega un null por lo tanto si yo acá elijo la columna 4 y pongo que no quiero mostrar el header, no me aparece el primer ítem porque está dando falso, si yo le pongo en true, vuelve a aparecer y esas son las tres herramientas que agrega dar.3 para mejorar nuestras interfaces eso es todo por estos tips, espero que les sirva, espero que le vean la utilidad ya los vamos a empezar a usar en los otros videos y nos vemos dentro de poco que ya estoy por terminar el video de la aplicación de gestor de pago donde agrego soporte de múltiples usuarios y login con Google a través de Firebase Authentication. Nos vemos en la próxima. No se olviden darle al botón de subscribe, a la campanita para recibir notificaciones y compartir el video con todo el mundo. Gracias y hasta luego.